Hola, buenos días mis Kurlis. Ya sabéis que soy curly Mange, o sea, Carmen Mange y soy la creadora de curly Mange. Y nada, hoy eh, ya veis que hemos cambiado el canal, hemos cambiado lo que es la entrada, hemos cambiado lo que es la parte de atrás y vamos a ir mejorando porque, como os dije, sé que os merecéis cosas muy bonitas. Eh, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, la verdad es que eh, todos nos hemos puesto un poco rellenitas, Debido a lo que es estar en casa, el estado de alarma, no sé, coronavirus, bueno, todo esto, entonces hay que ponerse en marcha y hay que ir al gimnasio, hay que hacer ejercicio. Yo que he estado haciendo estos días hasta que pude ir al gimnasio, porque bueno, terminó el estado de alarma, ya se podía salir a correr, entonces, bueno, antes del estado de alarma ya se podía salir a correr, entonces lo que yo fuera y era irme a correr al parque porque el gimnasio estaba cerrado, pero ahora ya está abierto. Y es que tengo que reconocer que había días que me daba muchísima pereza ir, entonces hasta coger la rutina, pues bueno, estoy en ello. Pero bueno, se ha abierto el gimnasio, hay que pedir cita, o sea, hay que animarse, vale hay que pedir, aunque sea un poco engorroso, pero hay que esas pagando el gimnasio, tienes que ir y no solamente por eso, sino porque por tu salud es buenísimo que vayas a hacer ejercicio. Y claro, eh, siempre hay que encontrar productos por lo que es para utilizar, lo que es si gustas utilizar en la piscina o simplemente haces fitness o, o cardio, después de ducharte, ¿de acuerdo? Pues tienes que arreglarte, lavarte la cabeza. En mi caso ahora llevo trenzas. Entonces, he vuelto a redescubrir un producto que el, a, en invierno o el verano pasado, eh, a ver, me lo compré para probarlo en mi cabello natural, ¿vale? En, mi, en mis rizos 4C. Pero a mí no me dio muy buen resultado, entonces lo descarté un poco, lo guardé, ¿vale? Y, y bueno, y hace unos días que me hice los logs es este que estoy hablando, ¿vale? Frutis de Garnier, es este. Y bueno, entonces hace unos días que, bueno, que lo volví a reencontrar, nos hemos vuelto a reencontrar, yo y Garnier. Este es el aceite milagroso de Garnier. Yo y el aceite milagroso de Garnier nos hemos vuelto a reencontrar. Bueno, ha sido como... ¡Oh! nos hemos dado la ha sido cuánto tiempo sin verte menos mal que no me has olvidado bueno y cómo lo he redescubierto porque ya sabes que cuando, cuando haces las trenzas algunos locks son un poco duros sabes no son muy suaves y luego también que haces pues no tienen pierna en el brillo eh, por lo que sea porque por, por la hora del pelo por el champú por tal bueno entonces lo que yo he descubierto es que con estos eh, con el aceite de Garnier este yo lo que hago es lo cojo y me lo aplico lo que es en, en los locks, ¿vale? Para devolverles ese brillo y, y suavizar su textura. Es lo que yo hago, ¿vale? Después de lavarme, incluso sin lavarme la cabeza o después de lavarme la cabeza, pues le aplico este aceite. Eh, ventajas que encuentro ahora mismo, que no he encontrado en mi pelo natural, pues que a mí me fue... Vale, este cabello tengo que decir que es sintético, ¿vale? Pero a, mí, a ver, las que me encuentro es que cuando vino el paquete era un poco como más duro, ¿vale? Y ahora al ponérmela, pues se queda más suave. También eh, le devuelve el, el brillo un poquito. Entonces, está muy bien. O sea, es un aceite que podéis, si lo habéis comprado y no funciona en vuestro 4C, lo podéis reaprovechar. O sea, bueno, ya incluso lo podéis reaprovechar pues si lleváis unas, eh, una, una, un estilo protector, que, como... Eh, trenzas como yo, los como yo, o trenzas, o a lo mejor se ha puesto eh, una, una peluca para hacerle paso y ya ha perdido el brillo, pues le dais un poquito de esto y la verdad que recupera muchísimo el brillo. Para las personas que les funciona su cabello, pues me alegro muchísimo, estupendo. Eh, a mí no me funcionó, a mí no me aportó el, el brillo. El brillo me aportó al principio, pero no aportó la suavidad que yo esperaba que tuviera, ¿vale? Eh, pues pone cuánto lo pones, La, eh, te queda el pelo mucho más suave, mucho más manejable. No, a mí me lo dejaba apermazado, eh, aceitoso. O sea, en mi cabello natural no funciona, tengo que decir esto. Pero es a mí, ¿vale? Pero sin embargo, en mis locks sí que funciona. En mi, para mis locks les doy un verde totalmente, ¿vale? Para mi cabello natural no, ¿ves? Entonces, este es ese, el aceite eh, milagroso de Garnier, ¿Veis? Tiene milagroso de Garnier, ahí está. Es que tengo el background, estoy experimentando esto a y espero que bueno que si te gusta no. Porque estoy cambiando, bueno, la verdad es que siempre he hecho cambios, pero no he hecho cambios eh, que pudieras realmente ver, ¿no? Sino que era un cambio, digamos, como la de imagen. Pero esta vez he dicho, no, eh, ha pasado cuatro años, mis crueles se merecen algo muchísimo mejor, se merecen verme estupenda, en un entorno fantástico, eh, y nada, pues, porque no? Porque lo valéis y habéis aguantado mucho conmigo y habéis, me habéis apoyado a muerto. Así que esta vez he dicho sí estoy ahí, eh, pues adquiriendo cosas para, para, para que el canal sea muchísimo mejor y encontréis a gusto conmigo. Vale, entonces ya sabéis que tenéis que suscribiros a curlimane.org, en lo que es la página web, pero al canal de YouTube sin, sin duda hay que suscribirse, o sea que no te vayas, suscríbete, ahora hay un botón ahí, dale, suscribirte, ahí abajo, ahí, ahí mismo, Suscríbete, suscríbete a Curly Mangue porque no te vas a arrepentir, porque es un canal súper especial, porque hablamos aquí de belleza, cabello y estilo de vida, ¿vale? Y es cierto, vale, ahora voy a anunciaros mi próximo vídeo. Antes de eso, voy a hablaros de mi libro, recetas caseras para el cabello natural, ¿vale? Ahora mismo, eh, a veces no te apetece salir, o eh, por lo de la mascarilla, por el calor, por lo que sea, ¿vale? Entonces, dices, ¿qué voy a hacer con mi cabello? Pues hay muchas cosas de la cesta de la compra que puedes utilizar. Por ejemplo, como lo que es el yogur. Hacer una mascarilla de yogur, una máscara de aguacate, ¿vale? Esas cosas las puedes utilizar. ¿Y dónde están? En tu cesta de la compra. ¿Y cómo utilizarlas? Pues simplemente adquiere mi libro Recetas caseras para el cuidado del cabello natural que vas a encontrar en, en Amazon o en Google Play, ¿vale? Así que ahí es donde vas a encontrar cualquiera de las dos opciones de, de, de venta de libros, ahí vas a estar. vale. Y volvemos que lo que vamos a hablar, que ya sabéis que es ese frutis, aceite milagroso, que lo puedes utilizar lo que es para los logs o para las trenzas, para devolverle el brillo, ¿de acuerdo? Y dicho esto, ahora sí que me voy. Me voy al gimnasio. ¿Qué más tengo que deciros? Suscribiros. Suscribiros, suscribiros visitar mi nueva página, curlymangue.org, que tenéis ahí una sección de asesoramiento. Hablaremos de asesoramiento la próxima semana. ¿vale? asesoramiento, y la otra de mi, de, bueno, primero hablamos de mi cámara, luego ¿no? asesoramiento, yo las dos cosas, vale, bueno, ya sabéis tenéis, visitar la nueva página curlymangue.reg, que tenéis allí eh, asesoramiento, tenéis también el, el blog donde está todos los blogs que yo hago de belleza, luego tenéis también lo que es las páginas para podéis comprar, todas son con super garantía soy afiliada de Amazon, entonces lo que he hecho ha sido reunir todos los productos que a mí me van bien, incluso este eh, de Garnier eh. A milagroso para los locks o para tu pelo natural. Tú eliges para lo que te vaya mejor o para las dos cosas. Y ahí vas a encontrar todas las que yo pruebo, que a mí me van bien de una forma o de otra, o de personas que las han probado que están cerca de mí, ¿vale? Y ahí los he reunido para que ustedes puedan simplemente ir ahí, clic, y así no tienen que buscar por toda la página y tal, sino allí. Y luego tenéis ahí también, aparte de lo que es los productos para el cabello, tenéis también productos para belleza, la crema que yo utilizo, las marcas que utilizo que a mí me van bien. Y luego tenéis una selección de libros, libros, no solamente el mío. No solamente el mío, sino que tenéis un convenio de libros eh, sobre el cabello, libros sobre las mujeres importantes como Bahari Matai, Michelle Obama, Halberry, todas esas grandes mujeres que han hecho que esto mejore, Rosa Parr, o sea que ahí puedes encontrar mujeres para inspiraros, pero... No tenéis excusa para no inspiraros, así que nos vemos en el próximo vídeo Me voy al gimnasio, aunque antes tengo que escribir y nada, y nos vemos, un besito, y suscribiros ahora, ya, en el botón de abajo. Sí, sí, sí, sí. Que nos vayáis. A ver, suscribiros, porque no, no os voy a dejar hasta que os suscribáis. Ya, ya está. ¿Habéis dado el clic? Vamos, chicas, venga, dar el clic. Ya, allí está, allá, venga. ¡Sí! Muy bien. Un abrazo, un corazón y no, que esta página es para todos vosotras porque lo valéis, porque vuestra belleza también es válida, ¿vale? Sois estupendas, sois maravillosas y sobre todo recordar que vosotras sois vuestra propia y la mejor inversión. Mua, mua, mua, mua, mua. Próximo vídeo, ¿de qué vamos a ver próximo vídeo? hemos dicho que hablaremos de la, de, la, de la asesoría. Meteremos alguna cosita más, ¿vale? Pero especialmente de qué consiste la asesoría Curly Mange, que ya me la estáis pidiendo, ¿vale? Un besito, no olvidéis, no me he olvidado, Suscri ahí está el botón, ¿lo ves? Allí, allí. ¡Suscríbete! ¡Ting! Hasta luego, chao. Ya os contaré qué tal me ha ido la sesión de fitness. Os quiero.